¿Solo soy yo? ¿O esta sobreexposición de los poderes de Steven solo nos están preparando para algo grande? El motivo para que Steven se metiera en los sueños de Kiki es realmente interesante y creo que de lo más destacable del capítulo. Es genial ver a Steven interactuando con otros personajes en sus sueños y en este caso tratar de solucionar sus problemas con todo el surrealismo que un sueño puede ofrecer. Es muy entretenido, y ayuda a acercar muy notoriamente a Steven con su amiga repartidora. Fue interesante también ver los efectos colaterales para Steven al usar su poder de comunicarse en sueños. Al parecer, él no descansa al mantenerse consciente y siempre activo en su viaje onírico. Para terminar, me gustó la culminación del capítulo, con el mensaje de turno gritado a nuestra cara. Hay que aprender a decir no, solo es el mejor que verse obligado a hacer cosas que no se quieren por simple amabilidad. Ah, y por si no lo sabían, el título del capítulo es una obvia referencia a Kiki's Delivery Service.